Bienvenidos bandita cinéfila, bienvenidos a esta semana que inicia El día de hoy vamos a tocar una película que precisamente ganó varios Oscars hace dos años, en 2020 Y pues es Parásitos eh, Esta película que seguramente a muchos les ha causado insomnio um, Muy pocas personas he escuchado que no les guste o les parezca una película que no tenga algo que comentarse. Está conmigo mi coconductor Jorge Domínguez. Jorge, bienvenido. Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta, muchas gracias, Estefanía, gracias a tu público. También está mi invitada del día de hoy, una representante de Audiencias Difíciles, Cecil <risa> <risa> Vargas, bienvenida. Este, este es tu espacio, estás aquí en Explorando Ando para hablar de cine. Parásitos 2020. Tú también la viste, Jorge. Sí, claro. De hecho, me has comentado fuera del aire varios este, aspectos que trae tanto sociológicos, de superstición de esta familia que, eh, pues, prácticamente se infiltra en la vida de gente muy rica. Uh -huh. Y, pues, todo termina en una desgracia muy súbita, pero vamos a ir analizando muy partes cómica, por partes. Creo. Sí, sí, sí, sí, cómico. Uh, es sí. que es... Es que, ¿saben? Esta película de Parásitos se adentra en varios géneros y entra desde el género sociológico, eh, pues un poco irónico, sarcástico, porque sí. es como de humor negro. Suspenso. Suspenso, drama. Drama, totalmente. Este, A mí, la verdad, soy muy miedosa y sí hubo momentos en los que me tuve que tapar los ojos porque... Las escenas son muy Ajá, fuertes, tipo... Sí. Como la película de Son que es mucha sangre, mm. mucha sangre es... Justo, entonces sí, como que te mantiene un poco al filo del asiento. El usurpar una identidad que no te corresponde, que es prácticamente de donde se empieza a enlazar esta historia, eh, ¿cómo lo, lo verías tú, Jorge? Yo considero, por un lado, que la usurpación de, de, las, personal, de las personalidades en, en Parásitos puede llegar a ser muy, muy común. Yo considero que es muy común. Cuando no tienes la sí. oportunidad por ti mismo, pues buscas, buscas incluso quitar al que está enfrente o al lado para llegar tú. Yo esto es lo que vi en esa parte de usurpar la personalidad, porque además te comento. Falsifica fa su certificado ¿Sí? de universidad. Eh, o sea, bueno, parte de que tiene un amigo que sí terminó la universidad y le dice, bueno, pues te paso una chamba, ¿no? Y él ve la oportunidad porque ve que la esposa es ahí medio superflua y no investiga bien de los de... títulos, de la profesión, de la cédula, de todo esto que hace a un profesional el ostentarse como eh, maestro en tal este arte, en tal eh, es especialidad, ¿no? Y de ahí, eh, pues, falsifica su certificado y después su hermana sigue igual falsificando y falsificando. Esta cultura de la falsificación que o sea, ¿qué nos representa en la película, Jorge? Pues nos representa el billete de 500 pesos a 150 y el billete de 275 pesos. Eso representa la falsificación, obtener un beneficio sí. sin generar o haber generado un esfuerzo. esfuerzo. ¿Tú qué opinas al respecto, Sacil? Eh, pues yo creo que eh, hay que tener sangre para hacerlo, ¿no? Eh, opino que, pues, podría pensar que se estuviera un poco justificado por la desigualdad social en la que ellos viven, en a lo mejor eh, esa parte de... O sea, yo como que lo, lo pensaría un poco justificado, no, ojo, no estoy diciendo que esté bien, como dices tú, es muy común que existan tipo de usurpaciones, de robos de identidad, ¿no? Este No me ha tocado a mí personalmente que me haya pasado algo parecido o que yo conozca a alguien, pero pues en esta película mmm, creo que parte de la desigualdad social es esa parte en la que él maquiló en su cabeza de que vio esa oportunidad que yo no sé si antes no la pudo generar porque las circunstancias no lo permitieron o porque realmente hay muchas historias de muchas personas que, que pues sí se van muy, o sea, tienen todo en contra y realmente, vuelvo a repetir, no lo justifico, pero en verdad podría yo llegar a entenderlo. De hecho, esta, esta historia, eh, el director que es Bon. John Ho se, se basó en su propia experiencia como tutor para crear toda esta trama de personajes y esta historia. O sea, se dio cuenta de que había mucha facilidad en ciertas eh, clases sociales porque a veces estas personas que tienen como muchos privilegios pierden un poco el piso y ya no desconfían de, de quienes trabajan con ellos solo por la recomendación. O sea, se basan Ajá. mucho en eso de, ah, me lo recomendó mi chofer, entonces es confiable. Le dan, le dan un crédito eh, por, pues sí, por, por, por un dicho de otra bueno, persona Bueno, pero que, que de alguna manera él, eh, pues, se fue como tomando o ganando esa confianza de, de, de, la, de la esposa, ¿no? O sea, no fue aborazado, sino que... ¿Crees lo que fue... no fue aborazado? Bueno, o sea, lo fue midiendo. O sea, a lo que me refiero con no ser aborazado es que no metió a todos de golpe, sino como fue midiendo la situación y ganándose la confianza. Y, y, y digo, obviamente eso en una película de... No recuerdo cuánto duró, pero pues lo, lo como que... él el... Y aquí viene otro tema, la familia. A veces quien más te afecta es quien más se supone que está más cercano a ti. O sea, digamos que él... Como trabajando en esa casa, quizá hubiera conservado su, su trabajo porque él era responsable, bueno, tenía algunas características, ¿no? Como... Sí, el chavo pretendía salir de donde estaba. No, y aparte, ahorita que recuerdo, eh, cuando iba de chofer y escuchaba a la señora diciendo como... Cosas así de... No recuerdo muy bien si era siendo despectiva hacia las clases más bajas. Que olían feo. O, ajá, ¿no? O sea, todos esos comentarios que realmente eso también empezó a crear rencor. O, Al papá. O, ajá, uh -huh. o sea, de que tú crees que tu mundo y, y tu mundo de privilegio y todo esto, y pues de ahí empezó como que también a, a meterse esa parte que sí si de por sí ya... Ya ustedes vieron en, en qué situaciones vivían con la familia, hacinados casi, casi. Y luego, pues, escuchas a, a gente que, como dices tú, pierde el, el piso, como que no, o nunca lo vivió realmente de esa manera, no, a lo mejor no por ser malo, quiero pensar, pero pues le creó cierto rencor, ¿no? A, a él. Un rencor social. Uh -huh. Entonces, pues este, ahora sí que vio la oportunidad y entre que, entre que la necesidad y entre que tiene el, el rencor y pues se hizo ahí el, el la pócima perfecta para, que digo, ya después en el desarrollo de la película como que, o sea, ya de tener como cierto rencor ya se vuelve un odio total, o sea, no sé, a mí de verdad sí, me sorprendió en ese aspecto que pudiera llegar eso tan lejos. Fíjate que el diálogo que sostienen el justamente el papá de estos eh, muchachos que le hacen de a revistas y el papá de la familia millonaria cuando están preparándose para salir del jardín como apaches fiesta. eso fue lo que realmente le generó desencadenó ya toda la ira que tenía que tenía el el, el papá. Eh, en contra de la clase alta en la que estaban o para la que trabajaban. Eso es cierto, también los olores, mencionan los olores, y se abre, se abre también una expectativa de carácter sexual, porque hay que recordar que el esposo millonario le dice a la, a la esposa que si aún conserva eh, la las, las eh, bragas, eh, de la que encontraron en el... en el vehículo, que al final era una tanga corriente, como mm. dice Fanny, era una tanga corriente, y le genera una expectativa sexual distinta a eh, poder Mi estar esposo. con su esposa. Híjole, pues yo creo que esta película también suscita otro punto, que es si la pobreza acarrea necesariamente una suciedad. Yo he conocido a gente muy pobre, pero muy limpia, muy aseada, y no creo que sea un un punto que, que vaya junto con pegado, es más, yo creo que el hábito de la limpieza te ayuda a progresar económicamente. Ya, pues sí, habría, habría que recordar eh, la escena cuando está lloviendo y se inunda la casa, incluso el drenaje explota y, sale. y, y salen aguas negras, es, es muy uh, visual, es muy visual muy, sí, muy visual, muy visual la película, uh, efectivamente, gracias por no haberte dormido, Efecti <risa> sí. no, no se puede uno dormir con, con esa película porque um, sí maneja diferentes escenarios de la vida sí, real. exactamente, mezcla muchas cosas, pero perfectamente mezcladas a mi muy particular gusto, eh, eh, meten muchas cosas sociales… Eh, muchos problemas, pero no, Mientras como, pero no, tan, no lo desarrollan como. Un, a, mí no, a mí se me hace una película fuera de serie porque no se me hace que, que se hayan inspirado en alguna otra, o como por ejemplo, ahorita que gana el Oscar un remake, que está muy de moda en los remakes, hasta en la música. Eh, se me hace una película muy, muy original, que no busca copiarle a ninguno, que la historia como la fueron desarrollando no es como ninguna. Eh, yo no había visto, eh, no, no es como que yo haya visto mucho eh, cine asiático en general, pero yo creo que también esa película le dio la oportunidad también de poner en el spotlight a, a cineastas japoneses, coreanos que, que ahorita digo también sabemos que dentro de los, de los jóvenes está muy esto del K-pop y todo esto la, la, la cultura coreana la cultura japonesa, asiática en general comienza a tener como que una presencia más fuerte en Occidente y en el, en el cine esta película yo creo que le da también como que de eso de, oye, aquí estamos, aquí también generamos un muy buen cine, ¿no? Pues hay que comentar que la casa donde se filmó esta película de Parásitos fue una casa que se hizo desde cero, el sótano es una casa real y en realidad no la hizo un arquitecto, lo raro y lo curioso es que la hizo un, este, eh, un creador de, de escenarios para cine, entonces es es destacable que un diseño tan hermoso lo haya hecho precisamente no un arquitecto y también este me encanta cómo maneja el director dos situaciones iguales el caer de la lluvia y cómo lo disfruta bueno eh, en su casa viendo el jardín con una tranquilidad y una paz la esposa eh, el esposo y el hijo mientras viven todo un caos un drama un desajuste emocional este físico eh, un cansancio exponencial, pues la otra parte, de la otra cara de la moneda de esta familia que está usurpando eh, y trabajando precisamente para, para esta familia que tienen, unos apellidos bastante raros, pero eh, todos los que hemos visto la película o los que pretendemos ver, volverla a ver, pues vamos a, a identificar todos estos personajes. Eh, el final, el final, no sé si quieran es, es hacer un spoiler. Es, o... es algo aquí interesante, porque fíjate que el, el, la cava, el, la bodega, el Ajá. sótano, justamente representa a las clases menos acomodadas cultural y económicamente. Y la película termina en ese sentido. El señor se queda... Eh, se queda adentro, Bravo. se queda... Cumpliendo una condenia, condena vol voluntaria en una casa. O sea, sí. es como arresto eh, domiciliario. Es, es, llegó es, al mismo punto. es sí. representativo, efectivamente, como dices así, llegó al mismo punto. No avanzó, se quedó abajo. Se quedó abajo donde nadie lo ve, donde nadie lo nota, donde claro. nadie sabe su existencia. Pero yo creo que no se quedó igual, yo creo que se quedó peor, porque... Sí, Le robó claro. la oportunidad a sus hijos y a su esposa de salir de esa clase social. Yo creo que eh, creo que la riqueza, estoy convencida de que la riqueza es resultado de un esfuerzo generacional. Si bien a lo mejor a algunos, por suerte, les toca ser hijos y ya disfrutar del dinero que hicieron los padres o los abuelos, eh, también nosotros nos hallemos en el lugar donde nos hallemos, vamos a generar, las expectativas de nuestros hijos, entonces cada acto que tú decidas en tu vida lo tienes que ver como un acto que va a repercutir a tus futuras generaciones y eso es una cuestión que también la vemos en materia ambiental no me voy a desviar del tema, pero yo creo que esta película se centra mucho en ese esfuerzo generacional o sea, no puedes envidiar la vida de otra persona que tiene más que tú porque tú no sabes qué hicieron los abuelos o los padres o los bisabuelos de esas personas para que ellos lograran disfrutar pues de esos privilegios y de esas riquezas. Yo estoy en contra de, de la envidia o de, de atacar a alguien solamente porque tiene más que tú, ¿no? Yo creo que a cada uno en esta vida nos toca hacer el mejor esfuerzo dentro de las condiciones que te tocan y eh, pues siempre pensar ¿no? que tus actos de hoy van a afectar posiblemente pues a tus futuras generaciones, a tus hijos, a, a, o sea, vamos, los arrastras. Entonces, una mala decisión, un momento de ira el, te puede llevar a cometer un ilícito, un delito, que seguramente pues, va a afectar a todos los que están a tu alrededor. De ahí que la importancia del control emocional saber manejar eh, las sí, emociones. es un tema, y, y digo, lo acabamos de comentar hace ratito con Will Smith, ¿no? Ya en un caso de la vida real, que digo, las películas están inspiradas en la vida, a veces la vida la supera la ficción totalmente, pero sí, yo creo que también concuerdo contigo, eh, arrastró a su familia algo peor en lo que estaban, considero, eh, y pues, de todos modos, debo aceptar que me gustó al final, eh, no sé, o sea, se me hace un final no feliz, entonces... Es un final real, eh, sí, terrenal. Ver, muy, eh, eh, eh, se, los, se los creo. O sea, se los compras es que, Sí, o sea, sí es como de, sí, sí puede pasar, por supuesto que puede pasar, por supuesto que la vida no es fácil, por supuesto que tragedias existen y por supuesto que malas decisiones y querer acortar el camino y de repente tomar atajos de una manera tan aventajada, pues, o errónea Puede resultar en una tragedia del tamaño este, como terminó esta película ¿no? Y bueno, pues como dato, 564 años Recordemos que el protagonista termina con su mamá Pues haciendo la cuenta, ¿no? La cuenta de cuántos años tendría que trabajar para comprar aquella casa Y pues son 564 años el número en el que Wong Sik Choi, Kiwo eh, pues tendría que trabajar en su último trabajo para lograr comprar esta casa de ensueños. Eh, parásitos, definitivamente hay que volverla a ver una, otra y otra vez, porque eh, expresa lo, lo cotidiano de la existencia. ¿Quién, ¿Quién no desea un cambio en su vida para bien? ¿Quién no desea tener esos lujos que muchas veces solo vemos pasar en la calle, y como claro. tú dices, Fanny, no sabemos el esfuerzo de todas las generaciones para poder tener materialmente algunas, algunos beneficios que, que, que te pueden hacer. Comodidades. que te pueden hacer la vida más fácil, ¿No? Eh, Parásitos, sí, vale la pena, eh, digo, se estrenó hace ¿Qué? Tres, cuatro años. Dos años. 2020, ¿no? 2020, dos mil veinte. Dos años. Hace dos dos años justo en el punto pandémico, más más álgido. No, apenas, iba, apenas iba a empezar. Iba a empezar no sabíamos lo que nos esperaba. Pero pero, ahí. pero esperaban, manejaban ¿no? cuestiones de pues sí de sanidad, ¿no? Como vemos ahí Sí, vivían totalmente hacinados, totalmente no limpiaban, digo, este, sí vivían un poco Sí, dos puntos, vivían. dos puntos contrarios, ¿no? La no higiene y sí, acá... la, la higiene excesiva, exagerada. Excesiva. Sí. Y el no cuidado y el cuidado, eh, el sobre Exacto. la sobreprotección de la mamá hacia el hijo también, igual otro tema sí, muy fuerte, o sea, ella. queriéndole encontrar enfermedades a un niño ¿Sí sano. Es cierto, sí es cierto. <risa> o sea, lo que era no, no tener que hacer. Esa parte. Bueno, ahora es muy común, ¿no? Llevan a los niños a estimulación temprana y, o sea, los niños no son tontos. Pero bueno, el chiste es sacarle el dinero a la gente, entonces invéntate algo como sacárselos, ¿no? Desde que no pueden hacer natural y de urgencia hay que hacer cesárea para cobrarte más, porque esa es la única verdad, hasta que pues tu hijo necesita un control médico porque eh, es hiperactivo en la clase… Y lo empiezan uh -huh. a medicar, Y, lo, y los medican sí, pues, desde, desde pequeños. Oye, todos sí. los niños son hiperactivos, pues por, por naturaleza sí, no. tienen que correr, tienen que brincar, tienen que desgastar y desfogar toda esa energía que traen, pues porque están conociendo un mundo nuevo, tienen que... Eh, están conociendo su cuerpo, tienen que estirarse, brincar. Es, es, es algo esperado, ¿no? Pues sí, pero... Antes lo veían como normal, ahora lo ven como anormal. Y mejor pues. les dan un celular para que se entretengan, este, pues viendo videojuegos y se aturda su mente. Bueno, la Organización Mundial de la Salud hace unos días sí. acaba de determinar que eh, el exceso en el uso de videojuegos ya está considerado una enfermedad. Y genera estrabismo, o sea, problemas visuales muy severos en niños pequeños, ¿no? Deberían de dejar que estos aparatos, eh, que finalmente son herramientas para el ser humano, terminen adueñándose de los cerebros y de las vidas de ciertas personas tan jóvenes y, bueno, de niños sobre todo. Sí, lamentable, la verdad, muy lamentable que, que existan ya todos estos problemas con los niños, pero pues, pues, ¿qué le podemos hacer? Yo tampoco comparto y, este, y pues ya vamos a terminar casi el programa. ¿Tú ¿Quieres mandar un saludo? Eh, eh, pues sí, un saludo a todos ustedes que nos ven, eh, un saludo, por supuesto que a mi amada madre, este, la señora Josefina Rayón, este. Y pues obviamente a toda mi familia, mis tíos, que saben que yo siempre estoy agradecida con ellos y a ustedes por invitarme. Claro. Gracias señora Josefina por prestarme a su hijita y gracias a ustedes por continuar viéndonos aquí en Explorando Ando. La próxima semana no se pierdan el programa, hablaremos de más cine. Sí, antes de terminar, gracias Fanny, gracias Cecil. Un saludo al grupo de cantineros. Eh, Alejandro, Regina, Fernanda, el Trujas, saludos al Altrujas. Trujas, eh, Jesús, Mayra Fabi, Sacil uh, también forma parte de, de, de ese grupo. Eh, entonces, pues felicidades, gracias a todos de nueva cuenta. Eh, los Óscares pues resultan en ser otra pantomima más, Ajá. pero es cine también. Entonces. Wow. Sigamos, sigamos con el cine, ¿no? Gracias a ustedes, chicos. Hasta la próxima.